Hola, ¿qué tal? Nuevamente, soy York Y el día de hoy Vamos a tratar Un tema un poco interesante Sé que les va a gustar Course Parte 98 ¿Qué podemos hablar de él? Un juego un tanto Escondido Ya que por otra parte R-Build es una buena Remasterización de este Me preguntarán ¿Por qué decidiste hacer este video sobre el Course Party 98? No es que seas muy fan, y solamente eres alguien interesado, y están en lo correcto. Soy alguien sumamente interesado por Course Party, ya sea por su temática o por todo lo demás, ya que su música y su arte visual me gustan mucho. A lo que voy, me gustan los juegos retos de Course Party, y decidí investigar un poco acerca de todo esto. Así que este video se va a tratar sobre mi investigación y la instalación de este mismo, ya que algunos quieren jugarlo y voy advirtiendo de una vez que solamente lo encontré en japonés, porque es el único idioma que se pudo hacer, ya que sus traductores, mejor dicho, sus creadores, lo hicieron así. Así que sin más preámbulo, empecemos con la investigación. bueno ya estamos aquí como todo buen novato decidí empezar como siempre en la wiki del fandom course party para pc 98 ¿Por qué se llama pc 98 porque estuvo hecha para el sistema doméstico nec pc 98 no porque haya sido creado en el año 1998 de hecho fue creado en el año 1996 como dice acá eh, investigando más de esto, eh, me di cuenta que para el DS estuvo como que remasterizado, no hecho por el Rebuild, sino por una compañía ya grande, el course party original. Así que decidí leérmelo, leer los comentarios y no hallé nada. Me mandaban a links de Rebuild de la versión normal, eh, como ven acá. Me mandaron muchos links de estos Seguí investigando Vi que había algunos speedruns De, de jugadores japoneses eh, También pensé en hablarles Pero no hubo respuesta Así que decidí ir más profundo Viendo a Reddit eh, Y ningún post trataba sobre esto Entré a ForChan Lo mismo, no encontraba nada Hasta decidí rendirme Estuvo buscándolo y estuvo buscándolo. Después de leer este, varias reseñas en español, japonés y inglés, eh, decidí ir a otros idiomas buscando con traductor porque yo no soy nada bueno con esto. Decidí hacerlo y me di con la sorpresa de que en ruso eh, me salía algo. No me acuerdo del video. Eh, youtube eh, donde el tipo daba el link pero acá lo tengo disculpando el fallo técnico que tuve hace rato volví a encontrar el link en el historial en fin eh, en un video de youtube lo encontré sin hacer tanto tanta memoria eh, esta página es una página antigua en la cual hay juegos en ...en este formato, lo que ven acá... ...en de ...este es de 1992... ...otro es de 1990... ...y acá está Course Party de 1996... ...me sentí súper aliviado cuando lo encontré... ...es como que... ...wow... ...es súper... Eh, ...mágico... ...no tanto como las investigaciones de... ...no sé... ...sobre Yumeniki... ...sin... Ir muy exageradamente sobre su versión 006 eh, Pero es algo que me gustó Y pensé que les gustaría jugar al antiguo Course Party 98 Así que después de esta pequeña investigación De cómo encontré el Course Party 98 Empecemos con el programa de instalación Y eso Damos marcha ya Y hola nuevamente. Desde la última toma del video o de la parte del clip de todo este video, hasta ahorita habrá pasado un mes. Sin decir más, eh, ya sea porque faltó tiempo o porque no estuve suficientemente animado, pero este video era para hace un mes. De todas maneras, creo saber en dónde me quedé así que empecemos Dejaré los tres archivos en la descripción el cual el rpg 1 es el course party la font es la font japonesa y el Anet es el emulador extraemos aquí el primero el segundo que es el, la font y el tercero que es el rpg sin olvidar que la font bueno, acá ya se descargó solito, no hay necesidad de hacer el zip este, así que empecemos con el emulador, ese es el juego, ese es el emulador. Acá me saldrá a mí porque ya lo tengo instalado en otra carpeta, pero para mostrar acá le saldrá en blanco, no tendrán nada de esto. Lo que primero de lo que harán es a dar la configuración, nunca le den a reset a menos que se hayan equivocado, se van a donde dice Wave. Lo tienen que tener en 55KHZ este, eh, No hay mucho más que mostrar En South lo tienen que tener a menos 86 Y el tenerlo en real, todo esto creo que ya viene marcado por defecto eh, Todo está bien, a menos que lo quieras jugar con, con un mando eh, Creo que se puede hacer y lo he hecho, pero ya no recuerdo cómo, cómo hacerlo bueno acá en Joystick. Pero eso es todo. No le den a reset ni nada por el estilo. Este, denle a salir así como una X. Ah, me olvida de algo. En donde dice font, se van acá. En los tres puntitos. Seleccionan. Bueno, vamos a ir a mi escritorio. Seleccionan. Estamos en course Party. Este. Seleccionan el B mp, el punto bmp la imagen que ha salido acá bueno, la imagen que ha salido acá la seleccionan y les va a salir estos numeritos no le dan al reset le dan a salir se les se seguirá manteniendo esto ahora, estos dos son los para que lo entiendan donde vamos a poner los juegos le damos así y seleccionamos el punto hdi que es el course party le damos a abrir y le damos a Start. Y tenemos el course party. Pero, eh, como estaba diciendo, ya había grabado esta parte, sino que se me arruinó el audio. Espero que esto lo tomen como una información que les doy. No les estoy apoyando nada a la piratería. Los japoneses son muy rebuscados eh, para este tipo de cosas. Han ocultado demasiado bien el link, eh, ya sea porque no quieren compartir esta joyita como es Horse Party 98 lo creen como una obra de culto. Eh, así que, ya sea que quieran recordar el Corsparte Antiguo y no el Revolt, solamente quieren cursar. Aquí tienen esa información. En verdad, espero que les haya gustado. Me tomó mucho este video. Armarlo no, me costó mucho el tiempo en, en tener creatividad sobre esto. Así que nada, espero que les haya servido, les ha hablado Orca, y espero verlos en otro video. Adiós, y hasta luego.